a la PA me trajo un problema personal que hasta que no me tocó no me hizo pensar en que había que buscar una solución colectiva. Yo llevo un año en la plataforma y realmente hace un año atrás era una persona totalmente diferente pero totalmente distinta y estando en la PA ahora me doy cuenta que llega mucha gente que llega como estaba yo. Entonces, lo que, lo que yo quiero y por lo que trabajo es que esta gente eh, aprenda el, el cambio que puedes dar. O sea, que puedes llegar a aprender que realmente la culpa de, de toda la situación que estamos viviendo no la tienen esos que son más, más débiles que nosotros. Porque cuando yo llegué a la plataforma, mmm, venía con muchos pre prejuicios prejuicios y pues a mí me a mí me cambió el episodio de Torre Romeo como digo yo, que mi vida se divide en antes y después de Torre Romeo fue una situación muy bonita en la que vivimos y sufrimos mucho por un compañero marroquí, musulmán Alguien con quien yo nunca pensé que me iba a relacionar porque realmente eh, cuando vemos un neonazi nos causa rechazo a todos si vemos una cruz gamada, pero... Ese racismo que está institucionalizado en la sociedad, ese que nos llega cada día en el que decimos no vayas a ese colegio que hay muchos inmigrantes, ah, no vayas a este sitio porque por allí viven muchos inmigrantes, eso se va quedando en la conciencia colectiva cuando escuchas de las instituciones que si la media de la educación baja porque hay muchos inmigrantes, pues realmente eso va calando entre la gente y la gente tenemos... Eh, ...comportamientos racistas y fascistas y no lo sabemos, que es, pienso que es parte del problema, que, que no lo sabemos y actuamos de una manera en la que rechazamos al otro y, y no somos conscientes de, de por qué. Supongo que son años de, de discurso mediático y político, de, de, lo que, de lo que escuchamos siempre, incluso desde niños... Eh, estando en estando en Torre Romeo, realmente compartimos con, con gente de, todos éramos todos éramos diferentes, pero todos éramos iguales los que estábamos allí y pues ver a la Med con los ojos húmedos y eh, era muy duro porque yo sufría por alguien a quien a quien hace unos meses atrás no me hubiese importado y pensaba bueno si lo habrá buscado o eso que nos de decía no es que vivió por encima de sus posibilidades y realmente cuando cuando cuando estuvimos allí convivimos con ellos y, y me daba cuenta de que, de que de que yo yo veía a Ahmed orando a, a su Dios yo yo le pedía al mío que se olvidara de mí y que, y que pensara en Admed, o sea, eh, realmente des, el día que solucionamos el caso de, de Admed me encontraba sola en el momento que recibí la noticia y, y a día de hoy yo puedo decir que en ese momento pensé que hacía mucho tiempo en que yo no sabía lo que era la, la felicidad y cuando te das cuenta de que la felicidad te la da conseguir éxitos para los demás, aunque tú tengas un problema sabes que, que la solución colectiva puede llegar si luchamos juntos eso es lo que intentamos un poco en la plataforma porque cuando tú llegas, escuchas a gente que digamos lleva mucho tiempo en la militancia, en el activismo y te das cuenta de que de que los chistes eh, racistas, sexistas, machistas, no caben. Pero piensas, antes me hacía gracia, ahora, ahora ya no me da risa. Y entonces, lo, lo bonito es cuando tú interiorizas ese discurso, porque que te lo diga otro, bueno, pero cuando tú lo, lo entiendes y lo aprendes, es cuando se lo puedes transmitir a otras personas. Por eso en el, en el bloque... Eh, de, la, de la PAN, el bloque que tenemos liberado, lo que intentamos es que las personas, que todos entendamos que si aquel dejó la basura o la bolsa de la basura fuera, no es porque sea de aquí o de allá, es porque me parece que lo hacemos a veces todos y todos podemos molestar al otro en algún momento de nuestra vida sin darnos cuenta y no tiene absolutamente nada que ver de dónde sea o de dónde venga o de qué color de, de piel tenga. Entonces, lo que lo, A veces tenemos problemas, a veces tenemos bajones, eh, nos, nos supongo que hay demasiadas sensibilidades y nos, y nos encontramos quizá con los nervios eh, a flor de piel a, a todas horas. Simplemente es intentar que con un poco de pedagogía vamos entendiendo y que y que toda la gente vaya dando un poco el, el vuelco. A aquel discurso que hemos oído durante años es un poco el trabajo que se hace en la en la plataforma y en la obra social porque realmente es lo que dice Ana, la obra social ya es como forzar el límite el de todo ya es, es gente de de de, toda, de todos sitios diferentes de diferentes edades, mayores, menores y los niños, lo, lo bonito es los niños porque estos niños están creciendo eh, con otras actitudes. Estos niños están creciendo, sabiendo que hay un bloque en Girona que donde viven otros niños que son como ellos y les hacen videos y les hacen fotos y, y, y son niños que están creciendo con, con otro discurso, por lo menos, o sea, no, no, no diferencian de, ah, es que este es catalán, ah, es que este es... no, para ellos... Todos somos personas que luchamos contra bueno, contra un sistema que, que realmente ellos sí que tienen una conciencia de su clase y somos nosotros los que tenemos que empezar a tener conciencia de la clase que, que tenemos, que es la luchadora y que tenemos que ir contra ellos.